en esta ocasión hablaremos sobre el metabolismo de los lípidos recordemos que eran los lípidos los lípidos son conocidos también como ácidos grasos y dentro de su clasificación podemos decir que hay simples y compuestos la forma de, más sencilla de expresarse los lípidos era en forma de ácidos grasos ahora hablaremos sobre el metabolismo de los ácidos grasos al igual que la presentación anterior es importante para mí que conozcan cómo se llaman sus rutas Dónde se realizan y qué importancia tienen, mas no detallaré las reacciones ni las eh, enzimas que intervienen en cada uno de ellos. Pues bien, la fase anabólica de los lípidos, o en este caso de los ácidos grasos, se conoce como síntesis o biosíntesis de los ácidos grasos, donde se produce en la matriz mitocondrial. La fase catabólica, conocida como beta oxidación, tiene lugar en el citoplasma. Ahora, si podemos ver, el anabolismo consiste en una adición de unidades repetitivas de carbono, mientras que en el catabolismo consiste en la eliminación de unidades de carbono de la cadena hidrocarbonada. ¿Por qué hablamos de cadenas hidrocarbonadas o del carbono en este caso? Recordemos que los ácidos grasos o los lípidos están formados por largas cadenas de hidratos de carbono. Esto significa que en su estructura van a tener carbono e hidrógeno algunas se van a diferenciar porque tienen eh, fosfolípidos eh, o tienen simples o dobles enlaces que las puede diferenciar pero en sí generalmente dentro de su estructura están formados por carbono e hidrógeno y son largas cadenas hidrocarbonadas pues bien esta gráfica representa en forma general la, faz, la fase catabólica versus la fase anabólica catabólica como beta oxidación que se realiza en la mitocondria y la fase anabólica conocida como biosíntesis de los ácidos grasos y ocurre en el citoplasma como podemos ver en las dos fases de aquí una es inversa a la otra partimos del acetilcoenzima A y en este caso utiliza un acarreador de eh, carbonos conocida como acilos o ACP la fase final será acetilcoenzima A con ciertas cadenas de carbono, mientras que en la fase de biosíntesis parte de la sil con presencia de carbonos acarreados. ¿sí? Entonces, por esta eh, razón que digo que el anabolismo de los ácidos grasos es inverso a la fase catabólica de los ácidos grasos, podemos apreciar qué reacciones ocurren en cada una de sus fases y también qué enzimas intervienen en cada uno de ellos, tanto en la fase catabólica como en la fase anabólica como algunos cofactores, qué productos se realizan o qué productos se obtienen, qué va a formar y todo lo demás. ¿Sí? Bien, entonces, entonces hablemos separadamente la fase catabólica y la fase anabólica. La fase catabólica, beta oxidación, como vemos en la gráfica, consiste en un ciclo. ¿Cuál es la idea general de esto? Generalmente, partir... De un, de un ácido graso en este caso cuatro ácidos eh, un ácido graso de cuatro carbonos tiene que pasar por varios procesos o, par, o por varios ciclos repetitivos hasta obtener un ácido graso con menos cantidades de carbono en este caso hemos obtenido partimos de un ácido graso de cuatro carbonos para obtener un ácido graso de dos carbonos a manera, que, a manera que se vaya degradando, este ácido, este ácido graso debe pasar por varios ciclos. Veamos, como de oxidación, hidratación. Pues bien, ¿en qué consiste fundamentalmente? En convertir una cadena larga de ácido graso en moléculas más pequeñas, como el acetilcoenzima A, como lo había dicho. Y esto debe pasar una fase repetitiva de ácido cítrico. ¿sí? Habíamos dicho que el ácido cítrico o ciclo de Krebs debe repetirse varias veces esto para que se vaya degradando cada vez más cada vez más el ácido graso pues bien partimos de un proceso de oxidación es decir el ácido graso primero se va a oxidar luego se hidrata una parte de hidratación luego nuevamente se va a oxidar va a sufrir una reacción de tiólisis en presencia de la tiolasa, que es la parte fundamental y así degradar el ácido graso hasta obtener una molécula de acetilcoenzima a, o un ácido graso con menos números de carbonos si obtengo más números de carbonos ¿qué va a pasar eso? otra vez el ciclo se va a repetir va a haber una oxidación, una hidratación, una oxidación y luego una tiólisis. nuevamente si hay un exceso de carbonos va a seguirse repitiendo sucesivamente pues bien la idea de esto es partir de un ácido graso de muchos números eh, átomos de carbono hasta un ácido graso con menor cantidad de carbonos esto en cuanto al catabolismo degradación de los ácidos grasos ahora la síntesis es un proceso inverso en el catabolismo habíamos dicho que la parte final es obtener un ácido graso con menos números de carbono entonces aquí qué hacemos partimos de un ácido graso con menos números de carbono y también con dos precursores, que en este caso sería el acilo y el malonilo, malo, ¿sí? Como sustancias precursoras. ¿Qué pasa aquí? Sufre una reacción de condensación con estos dos precursores y la molécula sencilla con menos números de carbonos. Al momento que ocurre la, de, la condensación se va a formar una molécula más compleja. ¿Qué pasa aquí? También pasará por una serie de reacciones en este, de reacciones, en este caso será una re, reducción. Al contrario que el tabolismo, recuerden que habíamos dicho una oxidación, en este caso es una reducción, una deshidratación, nuevamente una reducción, hasta obtener una molécula más compleja. ¿Sí? Entonces, en este caso, cuando hablamos de metabolismo de, de lípidos, es más fácil darnos cuenta que una fase, un proceso es inverso al otro proceso. Es decir, que el catabolismo es inverso a la biosíntesis de los ácidos grasos. En este caso partíamos con moléculas pequeñas hasta formar la molécula más compleja. Pues bien, entonces, ¿qué importancia tiene estudiar el metabolismo de los lípidos? Recuerden que los lípidos son grasas, pueden ser grasas saturadas, insaturadas, es decir, mantecas o aceites. ¿Qué es lo complicado de cuando nosotros tenemos un exceso de lípidos en nuestro en nuestro cuerpo? Esto conduce a una obesidad y cuando no tenemos un metabolismo adecuado vamos a tener cúmulos demasiados eh, grandes de, de grasa y esto es muy perjudicial para nuestra salud pues bien esto sería en la parte salud de nuestro organismo pero recordemos que cuando estudiamos los lípidos habíamos dicho que estas forman parte de las membranas celulares que permiten el paso o la semi semipremiabilidad de algunas sustancias y con ello conduce a su buen funcionamiento o de ciertas sustancias como las hormonas y el inhibir la actividad enzimática o funcionalidad de ciertas sustancias o organismos en, en las células es muy perjudicial para nuestro organismo por ejemplo tenemos aquí que cuando impiden el el traspaso de ciertas hormonas no permite su buen funcionamiento inhibe sus procesos en este caso procesos inflamatorios y eso es muy perjudicial también para nuestra salud es por eso que tenemos que tener un buen metabolismo, tanto de lípidos y como lo habíamos dicho de carbohidratos, ya que estos dos eh, tipos de biomoléculas son muy importantes como aportes de energía para nuestro organismo. Gracias.